Buenas tardes a todos y todas eh, Vamos a, a dar inicio a este conversatorio en el día de hoy Antes de, antes de presentar a las personas eh, que hoy nos, nos acompañan que tenemos la alegría de que nos acompañen eh, Quiero eh, expresar eh, las palabras de, los, de las autoridades de la, de la Facultad en Relación al golpe en Bolivia. Expresamos nuestro mayor repudio al golpe de Estado perpetrado contra el hermano pueblo de Bolivia. Ha sido destituido el mejor gobierno que recuerde la historia boliviana. Evo Morales y Álvaro García Linera sacaron de la pobreza y la indigencia a los sectores siempre postergados. Han concebido un estado plurinacional, ha integrado a las comunidades y generado condiciones dignas de vida para el pueblo. El primer presidente indio de la región terminó con el analfabetismo, nacionalizó hidrocarburos y recursos naturales y produjo enormes mejores en la vida social. Las derechas se enfrentaron al gobierno de Evo con métodos y estrategias de degradación de la democracia popular similares a los que vienen usando contra los gobiernos que transformaron la región en los últimos años. Han usado procedimientos violentos, extorsivos y racistas poniendo en riesgo la integridad física y la vida de miembros del gobierno y de militantes populares. Exigimos asimismo sí que el gobierno de Macri se manifieste con claridad contra el golpe de Estado y ponga a disposición todos los instrumentos a su alcance para condenarlo. Es a nuestro parecer evidente que el golpe en Bolivia constituye una amenaza común para las democracias de la región y que se inscriben los planes que el imperialismo y las grandes corporaciones reservan para América Latina. Solidaridad incondicional con el pueblo boliviano y estado de alerta acerca de la seguridad y la vida del presidente Evo Morales. Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, eh, hoy la vida toma conmigo café, me besa en la boca y demás. es una enorme alegría tenerlos acá. Eh, bueno, a la hora de, de prepararme para presentar a las personas que nos acompañan hoy, sabiendo que es casi imposible hacerlo desde los rigurosos usos y costumbres de las formalidades universitarias, pedí auxilio al diccionario. Para mi sorpresa encontré más de 17 sentidos, sentidos de la palabra presentar. Y voy a hablarme de algunos de ellos para a esta introducción. Empecemos por la primera sección. Introducir a alguien en la casa o en el trato de otra persona recomendándolo personalmente. Según esto yo debo decirles ahora, presento a la doctora Graciela Frigerio, a la doctora María Laura Méndez y al doctor Carlos Escria, a quienes personalmente les recomiendo, y mucho. Son personas altamente recomendables, cada uno de ellos por motivos diversos. Pero hay al menos tres rasgos que desde mi punto de vista los reúnen. En primer lugar, la inquietud en el pensar en el propio y en el de los otros. Seguirlos, leerlos, es siempre un derrotero tan atrayente como inquietante para quienes, para quienes preferimos perdernos en las huellas, en los senderos escarpados antes que el tránsito raudo por unas autopistas tan señalizadas y seguras como complacientes y hasta aburridas. Por otra parte, los tres son habitantes de un territorio mestizo, el de las disciplinas indisciplinadas, que eligen abstenerse de cualquier distribución de normatividades, habitantes de ese borde que dele llama el adentro de la fuera. Lugar privilegiado para la operación crítica acerca de modos de mirar, pensar y hacer como alteración de odado. Territorio afecto, y voy a seguir acá a Beatriz Greco, para deconstruir miradas clausurantes y autoportadoras de certezas, para hacer lugar al pensamiento como espacio político de transformación disensual. Para hacer, perdón, para hacer lugar al pensamiento como espacio político de transformación disensual, no como abstracción sino como alteración y profundamente mezclado con la vida común y cotidiana. Esta ciudadanía por opción, respecto del territorio mestizo, ubica a Carlos, a, Maure, a María Laura y a Graciela en escuelas, en ámbitos de formación de docentes y directores acompañando a los, a los que acompañan y a los que cuidan dando carne a políticas públicas progresistas metidos en un llano que se vuelve pliegue y experiencia con otros y otras finalmente hay en los tres una generosidad y disponibilidad para repartir, compartir que quebranta cualquier mezquindad meritocrática respecto a los posibles destinatarios y que transgrede los límites de un tiempo o un espacio para la transmisión. Sus libros, sus producciones, seminarios o conferencias salen a tu encuentro y hasta parecen buscarte por ahí. Si hacen un lugar nunca muy definitivo en tu biblioteca, te invitan a sentarte, incluso antes de haber advertido cuánto lo necesitas. Lo demás, eso de la experiencia, corre inevitablemente por cuenta propia. Vamos con otro sentido de presentar. Dice el diccionario, colocar provisoriamente una cosa para ver el efecto que produciría colocada definitivamente. Me aventuro a decir que lo que suceda hoy aquí, lo que cada uno de ellos diga, lo que escuchemos, las posibles notas que tomemos, seguramente constituyan un tiempo breve, aunque con un efecto potente. Tiempo y efectos que irán ganando en intensidad en tanto las palabras suenen y resuenen en nosotros las ideas vuelvan algún otro día se si aparezcan en cierto lugar de forma inesperada a una hora intempestiva o no acordada para tomar otra acepción del presentar aparezcan, decía, para conmovernos el pensamiento finalmente la palabra presentar se refiere a dar gratuita y voluntariamente algo a alguien ofrecer y dar en este sentido del presentar, sin duda personalmente y como profesora de esta materia, tengo muchísimo que agradecer a María Laura, a Graciela, a Carlos. Ellos y su impronta son huellas de mi formación y en lo que ha podido ir siendo esta materia. Sin que ellos lo sepan, claro, pienso con ellos, converso con ellos, escucho fuera de tiempo y lugar sus presentaciones y por tanto puedo dar fe de esas resonancias definitivas ...de las que hablaba anteriormente. Algo ofrecido voluntaria y gratuitamente no genera deuda alguna. Y esto, que parece ser tan habitual en la universidad pública... ...no debiera dejar de ser elogiado como gesto de celebración de la igualdad... ...en su versión más radical. Posiblemente, este conversatorio, esta presencia sea una ocasión... ...para un merecido y público, gracias de mi parte a cada uno de ellos... Y ahora es una oportunidad para ofrecer y dar públicamente y ser sin deuda alguna a otros y otras la posibilidad de escuchar, recibir, dejarse conmover y más. Muchas gracias. A no ser que alguien quiera que le dé la palabra primero, ¿no? Me da esto. Yo soñaba con esto cuando llegara la igualdad que me dejen pasar a mí primero. Yo, so, yo soñaba con esto. Bueno, buenas tardes. Eh, esto forma parte de una broma. Somos, somos queridos, somos querides. Eso eh, Nos hemos encontrado muchas veces en muchos lugares. Dormido en ómnibus, en coches. Visitado museos. Eh, compartido... Eh, tanto escenarios públicos como encuentros secretos de logia... No, no, ya estoy, ya estoy equivocándome. Eh, por lo tanto, para mí es como una oportunidad de seguir conversando con ustedes. Eh, y, y bueno, me toca, me toca comenzar. Se sí. resistió a hacerlo. Sí, resisto a hacerlo porque quería escuchar a, a, a dos maestras como María Laura y Graciela y lo digo no demagógicamente. Pero primero empezamos por el agradecimiento. Eh, siempre que, que uno viene aquí, que viene de tu mano, hay algo muy cariñoso en la presentación, eh, nunca excesivo, siempre... Eh, bueno, un poco sí que me sonrojo porque eh, yo prefiero no saber los efectos de los afectos. ¿eh? Prefiero que los afectos estén ahí eh, disimulados, pero no, no, no hacer una meta relación de los afectos. ¿no? Creo que ese es el momento que las parejas fracasan, por otro lado, <risa> que es cuando construyen otra relación a propósito de su propia relación, ¿verdad? Perdón, no es sobre esto que vamos a hablar, ¿eh? no, no quiero dar ideas equivocadas para volver a casa esta noche. Miren, eh, yo en principio quiero confiarles o confesarles una pregunta que no termino de hacer, una pregunta que me parece que es larga, que va a durar mucho tiempo en mí, todo lo que mi cuerpo aguante en realidad y todo lo que las bibliotecas, las conversaciones me permitan ahondar porque es una pregunta quizá que yo no termine de formular correctamente porque además creo que cada vez en medio de esa pregunta aparecen eh, frases subordinadas inquietaciones, dudas pero por cierto que es una pregunta que a mi modo de ver tiene las tres grandes resonancias sobre las cuales eh, trabajo habitualmente que son las lecturas más filosóficas, las lecturas más pedagógicas y las lecturas más literarias. Entonces esta pregunta mal formulada, es la pregunta que eh, cuestiona o pone sobre pone en cuestión la relación entre época y educación para imaginar no tanto una descripción de diagnóstico de época o una descripción coyuntural, pero sí para apuntarle a ese rol o ese papel uh, frenético, enseguecido, mutante que tiene la educación, en cuanto traccionada por una idea de época. ¿no? Para ponerlo en estos términos, la pregunta sería si la educación es simplemente una suerte de compañía silenciosa, obediente, de lo que las épocas dictaminan para sí mismas. Uh, Vamos a decir esta pregunta de mil maneras diferentes, pero siempre la pregunta será la misma, la misma para mí, estoy completamente obsesionado por esta pregunta y lo lamento, pero de obsesión se hace la literatura, de obsesión se hace la escritura, que es uh, preguntar si existe entre época y educación una simple adhesión, una simple transparencia, como si a cada época y a sus forma de auto presentarse y de eh, establecer atributos, virtudes de época, le corresponde una forma transparente de educación que replique esos atributos, esas virtudes que en la época se proclama a sí misma. De tal manera que la, la pregunta se puede extender hacia muchos lados, uno hasta puede decir es al revés de alguna manera lo que uno pretende de la educación es cierta rebeldía con su época, que no esté arropada, que no se conforme, que no sea conservadora, que la propia idea de educación sea la transformación de la época o el no sentirse del todo uh, cómoda con los atributos que una época designa para sí. Lo digo porque más estrictamente hay un par allí, que me ha llamado poderosamente la atención entre lo que puede sonar como época neoliberal, para ponerlo en estos términos, y por otro lado la época inclusiva ¿no? del otro lado. Hay ahí hay como una tensión muy difícil de uh, desarrollar de poder comprender, cómo puede ser que en una época cuya eh, apariencia, ¿eh? para ponerlo en estos términos, cuya apariencia sea la de un hombre emprendedor, un hombre emprendedor, se plantea al mismo tiempo una educación inclusiva para eh, cimentar allí alguna, alguna posible sutura entre estas dos imágenes poderosas de la época. ¿no? Entonces, en el poco tiempo, pero me parece justo el tiempo de poder mostrar esta idea, Repito, sería muy larga porque entonces ¿quién define los límites de una época? ¿Quién define sus atributos? ¿Por qué una época revela algunas virtudes, oculta otras? ¿Quién decide qué es lo más virtuoso de una época y lo que una época pierde para sí? Podríamos decir que hay como tres grandes nudos que a mi modo de ver habría que desarmar para ponerse a pensar el tema que nos convoca hoy. Y, y a mi modo de ver, lo digo muy humildemente porque estoy en... Si, si ustedes me preguntan, mi respuesta es, disculpen, eh, página en construcción, digamos. Eh, como que es una pregunta para mí tan interminable, tan infinita, que no quiero eh, yo mismo se, dejarme seducir por algunas respuestas inmediatas. Es cierto que hay mucha bibliografía que habla de esta época en términos de, como ustedes bien saben, aceleración, uh, la, la, la época del cerebro, del entrenamiento del cerebro, la época de la autoformación, la época de las competencias y tantas otras cosas que podríamos describir del lado de una eh, cierta apariencia, repito, un, un espectro de época. ¿eh? Es, es decir, esta es una imagen espectral de la época donde lo que podríamos decir es que se trata de una descripción exhaustiva de un sujeto eh, triunfador, ¿no? a expensas de contrarrestar, violentar, eh, en fin, otras, otros espectros del humano eh, que estarían eh, siempre en las orillas de, Está claro que cada época tendría, entre otras cosas, como, como su propio propósito determinar qué es un individuo exitoso para la época. A mí esta idea me gusta, no para estudiar al individuo exitoso, sino justamente para ver los efectos perversos que provoca en la idea del de individuo fracasado, en una idea que, que ni quiero pronunciar, que es la, la, la sola mención a la palabra fracaso, ¿eh? que no, no quiero ni mencionarla, pero que si ponemos eh, el emblema del hombre exitoso, evidentemente estamos eh, queriendo decir que hay un tendal de individuos fracasados. Idea que, repito, no me, es lo que la época impulsa en parte, que es esa división tan, tan eh, perversa entre individuos triunfantes e individuos eh, que no triunfan. La, lo voy a plantear de esta manera porque se dice que cuando uno mira una época determinada, su posición filosófica, y en esto sigo mucho a Gambén, sería la de poder no sólo uh, atender las luces, la, la, las, eh, dejarse seducir por la novedad de una época dejarse encantilar por lo que la época te ofrece como novedad, como lo nuevo como lo último y se habla en ese texto de una conferencia muy famosa de Benn, llamada ¿Qué quiere decir ser contemporáneo se habla de un sujeto contemporáneo capaz de ver las tinieblas o capaz de ver los claroscuros de la época es decir, no solo ser eh, ladero, fiel de una imagen de época a la cual adherimos eh, sin más, sino justamente la posición de un sujeto que mmm, ve las sombras y quizá comparte ese mundo de tinieblas con los demás. Aquí ya se abriría, pero lo voy a dejar en suspenso una imagen de educador a mi modo de ver, que tiene que ver justamente con el debate actual sobre <coughs> Si los nuevos educadores son simplemente aquellos que se adhieren a la época y por lo tanto entran también en, en los atributos de la época, los atributos aparentes de la época, o si son aquellos que pueden, en un proceso formativo, trabajar en las tinieblas, o mostrando las tinieblas, o formando parte de las tinieblas, o preguntándose por las tinieblas. Pero dije que hay, a mi modo de ver, y ya me señalaron hasta dónde puedo llegar con mi planteo que hay tres eh, discusiones o tensiones que yo quisiera aunque sea dejar eh, ofrecerlas y, y luego vemos eh, si, si podemos darles más vueltas y si ustedes quieren eh, retomar o descartarlas por completo ¿eh? entonces la primera mi modo de ver es justamente la de poner en tela de juicio la idea del de individuo exitoso me parece que si uno no contrarresta, si uno no uh, discute eh, la, la propia idea de que la época uh, forma un individuo exitoso y que la educación debe seguir a rajatabla esta tentación de construir individuos exitosos sin ver a esa gran masa que quedaría en, en, en las tinieblas, uh, cometeríamos el pecado de contribuir a la idea de ese hombre exitoso. Eh, ¿Cómo podríamos dibujar por un momento la idea del hombre exitoso en la apariencia de esta época? Pues se lo ve claramente como, como un hombre, claro, pero se lo ve además exitoso en el sentido de, uh, en una remake de la formación del sí mismo, en una especie de remake, en este caso de terror, no es una remake romántica, digamos, del viejo motivo de la cultura del trabajo del esfuerzo que oculta sus propios privilegios. De alguna manera el individuo exitoso es aquel que se hace a sí mismo, es decir, que prescinde de lo público, aquel que no pierde tiempo, aquel que acelera, aquel que está no solo apresurado, sino que además está en el límite entre el trabajo y la comunicación y por lo tanto también es un individuo al cual podemos ver desde las tinieblas como un individuo que está exhausto, moribundo, casi un, un zombie y aprovechemos todas las series que hay ese individuo exitoso parece ser la, la reencarnación de una persona que atraviesa el mundo sin mirar a los costados Digamos, su éxito consiste justamente en no contar con nadie y no contar a nadie entonces, frente a esta figura exitosa, yo siempre pienso en aquella lejana conferencia que dio la premio Nobel de Literatura, Hertha Müller, rumana alemana de la minoría rumana alemana en una conferencia que en 1972 se llamó el Tic Tac de la Normalidad, donde ella dice que cada época arroja a la superficie tres tipos de individuos, el que menos importa es el individuo intacto, así lo llama ella literariamente, pero sobre los que hay que preocuparse, política, cultural, etcétera, etcétera mente, serían los llamados, me estoy apurando por eso, eh, voy a hablar tipo, avisos clasificados ahora para ganar tiempo, eh, deja por otro lado un tendal de individuos que ella llamó dañados y rotos, ¿no?, eh, cualquier semejanza con la realidad de lo que eh, algunos consideran es la escuela pública, a donde irían entonces o donde caerían los dañados y rotos, es pura coincidencia No, no es pura coincidencia. Es que justamente uno podría ponerse a pensar aquí si la imagen que contrarresta al individuo intacto exitoso solo le queda ser dañado o roto en esta época, lo que no explicaría los nuevos movimientos juveniles, los nuevos movimientos feministas, porque interpretarlos desde el lugar del daño y la rotura sería otra vez caer en la subestimación de que ese movimiento lo único que quiere es formar parte de los intactos. Pero para que quede claro, lo que quiero plantear como primer problema es esta construcción Uh, del individuo competente y exitoso que ha traído entre otras consecuencias y lo digo rápido y después si se puede lo justificaré la muerte de la infancia porque este individuo apresurado tiene que dejar claramente no solo su niñez en términos evolutivos sino también todo lo que puede pensarse como experiencia infantil es decir, el arte, es decir, el tiempo libre, es decir, el dolce farniente, es decir, la pereza, la desatención, eh, hacer las cosas porque sí. Frente a ese individuo exitoso, por lo tanto, quedaría la incógnita de qué sería un individuo no exitoso, pero que al mismo tiempo eh, no debe ser considerado ni dañado ni roto. El segundo problema, porque el, el tiempo breve es algo que ustedes pueden retomar a partir de un antiguo axioma que, que yace en la educación y que a mí me resulta escandaloso y creo que hasta que no se, desa, no, no se aclare ese escándalo, ¿no? pero es un escándalo que es un escándalo ético ¿no? no es un escándalo de otra naturaleza que es la idea la, la sola idea de que existe un continuo una, un continuo natural una especie de línea natural que vincula determinados cuerpos con determinadas mentes con determinadas capacidades con determinados roles sociales ese continuo es el que debería ser desactivado por completo. Es decir, la sola idea de que existe un vínculo natural entre determinados cuerpos, determinadas mentes, determinadas capacidades y determinados papeles sociales. Esto, en otras palabras, sería que a tal cuerpo solo le caberá tal capacidad, tal inteligencia, tal papel social. Y esto subyace todavía de tal manera que ni aún en, en, en las promesas o en las voluntades inclusivistas de la época, uh, acaba por desactivar y al contrario vuelve a posicionar y tenemos eh, ejemplos de sobra, de prácticas, de, de historias de vida, de biografías, donde esto no solo no está desactivado sino que ha sido el motor esencial de la construcción pedagógica y es que a este cuerpo le va a corresponder solo esta esta, esta inteligencia, esta capacidad y este papel social. Y por último, yo creo que hay eh, una tensión que quizá ya no es de épocas, sino de todas las épocas, porque tiene que ver, lo voy a formular así, con la, con la oposición, pero no no sé si está bien dicho, con, con que al mismo tiempo se anuncie la educación a veces en términos de una experiencia de libertad, para ponerlo así, en estos términos, ¿no? la, la educación, no estoy hablando de la emancipación, estoy hablando de uh, las escuelas y más allá también de las escuelas, las experiencias educativas, formativas en general, Darían a la humanidad uh, no sólo un, una formación mezquina ligada a la época, sino que provocan un efecto de libertad bajo la cual cada individuo podría tomar algunas decisiones sobre su vida, sobre qué vida es ser, sobre qué vida desear. Admítalo por el momento, nada más. Hay, hay un, un, una insistencia en entender, y yo lo creo que educar tiene que ver con una cierta práctica de la libertad, con una cierta experiencia de la libertad, pero que tiene como contrapeso, como un contrapeso evidente, algo que podríamos llamar la exigencia de rendimiento. Si ponemos en la balanza estos dos, estas dos construcciones, estas dos formulaciones, experiencia de libertad y exigencia de rendimiento, serían como dos relatos muy difíciles de compaginar. ¿Mm? Ah, y muy difícil de compaginar sería, en la vida individual, entender que el proceso formativo tendrá que ver siempre más con una exigencia de rendimiento que con una experiencia de libertad. Por lo tanto, quedaría ahí una pregunta, a mi modo de ver, curiosa para esta época, y es, si esta apariencia de época va a terminar con la experiencia de libertad y colocar jerárquicamente, eh, en términos institucionales, de política pública, la exigencia de rendimiento por encima, claramente, de la experiencia de libertad. Y esto no solo es una práctica a nivel mundial, para ponerlo en términos de evaluaciones mundiales, de mediciones mundiales, financiamientos mundiales, sino que crea un tipo de experiencia subjetiva muy contradictoria, en muchos casos humillante, en muchos casos violenta, que es de un lado hablar de que estamos generando, creando experiencias de libertad, pero que por otro lado eh, la amenaza de la exigencia de rendimiento permanece intacta y que en la universidad también tenemos que resolver permanentemente porque estamos en ese atolladero entre qué tipo de experiencia queremos hacer. Si vivir bajo la apariencia de una época donde el individuo es medido por su rendimiento o si queremos en las tinieblas de la época eh, seguir sosteniendo nuestra mano y en las manos de, de los demás esta experiencia de libertad con toda la eh, eh, ambigüedad que esta expresión pueda significar. Yo voy a dejar por aquí, porque somos tres, porque se trataba de dar como un toque, como un roce, eh, formular la propia preocupación, la propia, la, la propia, eh, el propio estado de la cuestión, en que uno está sumergido, del cual uno no logra salir, y me parece que entonces lo mejor ahora es... Eh, callarme la boca <risa> y se da la palabra a María Laura muchas gracias por escuchar.